A lo explícito, teniendo claro mi desespero en lo que sea tiene el mundo entero. Acá con este la te contengo. Ay, suave mi calibre parental. Respire, mantenga suave contenido, mezcla de humo. GAMTA, quema de labios, carnecosidad, Quema de líricas acá Quema Rally, tu lírica activa Llegando el último año El último quemado Preocupado de la situación acá entre nosotros Que sigue entre la siguiente letra Si canto esta desesperándoles el cojo Para que prendan lo que entre escritos he tachonado Me ando navegando pensando Cómo secar de la memoria Suspiro, casi que me aniquilo, ten mi quema rally, casi quema mi seca, saliva hambrienta, descargada mi armadura Sigo luchando con la base golpeada en mi cabeza, suena cada letra basándose en tu reflejo letra a letra Habla la calma, la ira, la maldad, paz, el año de encima te designa Ansiar, desesperar, los recuerdos de la creación que te golpean Ya Quedas ahora más perdido, el cerebro se raya que es lo que he perdido Estando al parental de esta letra, que ya se andan escritas Hardcore poeta, no se lo aparentas Expliquense, representándose, entre cráneos infiltrándose Corazones que infiltran a estar entre bestial de mi especie, explícitamente de parente contenido. Especie yeah. de mis ritmos espirituales. A quien escribo, si oyen y oigo, que entienden más este humo perseguido. para este humo desde de oro llegan a este teniendo viejo. Soy el guerrillero que despejo. jamás que de es sonido del sonido en de las olas debajo de este océano ¿Cómo es? ¿Cómo sonido como es se ahogan las notas, explotan mi alma, conténganse que mi vida parental explícita contenida especialmente para ¿Sí? sí, sí. varios de humo en el video de Para, para, para Ritmo. Ah, siéntete, siéntete, siéntete con ya oh, 2010. Ah. llegan a este teniendo video, oh, oh. sí ajá como es? es dígalo dígalo dígalo dígalo, dígalo. ¿Cómo, cómo es, es? como es? es así, así es, es. Ajá. Ritmo, ritmo, ritmo ritmo ritmo conténganse, conténganse, conténganse, conténganse. conténganse. Sí. Sí. Ajá. Ajá. Ajá. contenido, contenido sí. ah ah